Hola de nuevo, en este último vídeo que nos ha preparado el profesor Rafael Sirera de la Politécnica de Valencia nos va a contar qué es lo que hay en un vial de la vacuna, porque todos damos por supuesto que está el trocito del microorganismo frente al que nos vamos a proteger o el microorganismo entero atenuado, pero ¿hay algo más aparte de esto? Pues claro que sí, hay unas moléculas que nos van a potenciar las defensas, que se llaman adyuvantes, y hay otros componentes o excipientes, pueden ser conservantes, estabilizantes, incluso puede quedar trazas del proceso de fabricación. De todo esto vais a quedar muy bien informados con Rafa y ya sabéis, vacúnate, vacúnalos. Hola, en este vídeo vamos a ver los componentes de las vacunas. Una vacuna tiene que tener, como es lógico, un ingrediente activo que es la molécula característica de ese microorganismo dañino que el sistema inmunitario tiene que reconocer y aprender a combatir. En algunos casos este componente no va a ser un componente único sino va a ser un conjunto de componentes que nos puedan permitir reconocer de forma más específica y más selectiva ese microorganismo o en otras ocasiones va a ser un conjunto distinto de componentes activos que pertenecen a distintos microorganismos, porque sabemos que podemos utilizar vacunas que son polivalentes, que son efectivas contra distintos microorganismos. Además también en las vacunas también se van a incorporar otros ingredientes que van a hacer que éstas sean mucho más fácilmente reconocibles por la respuesta inmunológica, que sean capaces de generar de alguna forma un proceso inflamatorio, un proceso de llamada, un proceso que va a advertir al sistema inmunitario que hemos inyectado algo y que vale la pena reconocerlo y generar una respuesta contra él. Y además también en las vacunas pueden haber trazas de los componentes que se han utilizado durante su fabricación. Es muy importante tener presente que existen estos tres tipos de componentes porque en algunas circunstancias hay individuos que responden de forma exacerbada ante la presencia de algunos de estos componentes. Por ejemplo son alérgicos a los componentes de la proteína del huevo y si, si estas vacunas se han generado en el huevo, pues el individuo podría tener una reacción, un choque anafilático, por ejemplo, si recibiera una vacuna que hubiera sido generada en el huevo. Vale, Luego, en algunas circunstancias es necesario conocer los excipientes, los ingredientes, más allá de las proteínas puras de los microorganismos o sus polisacáridos, para, de esta forma, administrarlas con la mayor seguridad posible y que no tengan efectos secundarios que podrían ser muy dañinos. Pues bien, además de estas proteínas o polisacáridos puros, uno de los componentes más importantes son lo que denominamos adyuvantes. Y estos adyuvantes, que generalmente son sales de aluminio o algunos aceites como el aceite de escualino, lo que van a hacer es generar una inflamación. Estos adyuvantes son los que hacen que las vacunas en algunas cosas nos duelan un poquito nos produzcan un poquito de, de enrojecimiento o un poquito, una, una pequeña hinchazón. ¿vale? Estos son los ayuvantes porque son inflamatorios, pero son muy necesarios. De hecho, a los ayuvantes en algunos casos se les suele denominar como el pequeño sucio secreto de los inmunólogos. Estas moléculas que hacemos que sean verdaderamente efectivas las vacunas y sin ellas eh, la vacuna no es ni duradera, ni eficaz. Además también las vacunas son componentes biológicos que se pueden deteriorar con cierta facilidad. Luego van a necesitar conservantes, estabilizantes, emulsionantes y en algunos casos si la vacuna va a ser administrada de forma oral, por qué no, también aromatizantes que pueden hacer más agradable en la administración o la toma de estas vacunas. Dentro de los conservantes, uno de ellos es el timerosal que también como está generado con, con sales de mercurio cada vez está más en desuso. Estabilizantes podríamos tener la gelatina o el sorbitol. También tenemos polisorbatos como emulsionantes y, y como aromatizantes pues azúcares o otros edulcorantes u otras moléculas que pueden generar algo de sabor ¿vale? y que puedan disimular eh, generalmente lo malas que están las medicinas. Y bien, como os he dicho, además también las vacunas pueden tener otras trazas de componentes que de, se derivan de dónde se han producido las vacunas. En las vacunas se suelen producir si son recombinantes en microorganismos o en insectos o en algunos casos también se pueden generar en los huevos, porque los huevos al fin y al cabo son células vivas. De forma que si las vacunas se producen en cultivos, de, de, de células, de bacterias. Hay que tener presente que los cultivos muchas veces se mantienen libres de gérmenes o de, infe, o de colonizaciones de otros microorganismos gracias al uso de antibióticos. o pues bueno, hay gente que es hipersensible a algunos antibióticos y tendrá que conocer si se han utilizado antibióticos para la generación y conservación de estas células en cultivo. Además también, como hemos dicho, si se produce en el huevo también es Personas que son alérgicas o hipersensibles a algunas de los componentes proteicos del huevo, principalmente de la ovalbúmina, pues también tendrá que estar bien descrito en las características de la vacuna para que lo podamos eh, tomar con seguridad. ¿Otra vacuna se produce en levaduras, Pues también hay que tenerlo presente. Y ya por último, resaltar la presencia posible de trazas de látex, eh, que el látex al fin y al cabo es un componente muy utilizado en la biotecnología y que también hay personas hipersensibles a este